Tiempo condicional. Verbos terminados en IR. Video número 28. Incluir. To include. Yo incluiría. Tú incluirías. Él, ella, usted incluiría. Nosotros, nosotras incluiríamos. Vosotros, vosotras incluiríais. Ellos, ellas, ustedes incluirían. Nosotros incluiríamos a todos los niños de la clase. Atribuir. To attribute. Yo atribuiría. Tú atribuirías. Él, ella, usted atribuiría. Nosotros, nosotras atribuiríamos. Vosotros, vosotras atribuiríais. Ellos, ellas, ustedes atribuirían. Yo atribuiría el buen comportamiento de mis sobrinos a una buena educación en casa. Concluir. To conclude. Yo concluiría. Tú concluirías. Él, ella, usted concluiría, nosotros, nosotras concluiríamos, vosotros, vosotras concluiríais, ellos, ellas, ustedes concluirían. Entonces, nosotros concluiríamos que nunca debemos pelear con nadie. Construir. To build. To construct. Yo construiría, tú construirías, él, ella, usted construiría, nosotros, nosotras construiríamos, vosotros, vosotras construiríais, ellos, ellas, ustedes construirían, nosotros construiríamos una casa cerca de la playa. Contribuir. To contribute. Yo contribuiría. Tú contribuirías. Él, ella, usted contribuiría. Nosotros, nosotras contribuiríamos. Vosotros, vosotras contribuiríais. Ellos, ellas, ustedes contribuirían. Los empresarios contribuirían con el desarrollo de la ciudad. Destruir. To destroy. Yo destruiría. Tú destruirías. Él, ella, usted destruiría. Nosotros, nosotras destruiríamos. Vosotros, vosotras destruiríais. Ellos, ellas, ustedes destruirían. ¿Ella nunca destruiría su computador? U. Ordenador. Distribuir. To distribute. Yo distribuiría. Tú distribuirías. Él, ella, usted. Distribuiría. Nosotros, nosotras distribuiríamos. Vosotros, vosotras distribuiríais. Ellos, ellas, ustedes distribuirían. El hombre rico distribuiría mucho dinero entre los más necesitados de la ciudad. Huir. To flee. Yo huiría. Tú huirías. Él, ella, usted huiría. Nosotros, nosotras huiríamos. Vosotros, vosotras huiríais. Ellos, ellas, ustedes huirían. Nosotros huiríamos del incendio. Influir. To influence. Yo influiría. Tú influirías. Él, ella, usted influiría. Nosotros, nosotras influiríamos vosotros, vosotras influiríais, ellos, ellas, ustedes influirían, todos ellos influirían en la toma de decisiones. Sustituir, to substitute, yo sustituiría, tú sustituirías, él, ella, usted sustituiría, nosotros, nosotras sustituiríamos, vosotros, vosotras sustituiríais, ellos, ellas, ustedes sustituirían. Ustedes sustituirían todos los vidrios rotos. Instruir. To instruct. Yo instruiría, tú instruirías, él, ella, usted instruiría, nosotros, nosotras instruiríamos, vosotros, vosotras instruiríais, ellos, ellas, ustedes instruirían. Los maestros instruirían a todos los estudiantes por igual. Excluir, to exclude. Yo excluiría, tú excluirías, él, ella, usted excluiría. Nosotros, nosotras excluiríamos, vosotros, vosotras excluiríais, ellos, ellas, ustedes excluirían. Nosotros no excluiríamos a ninguna persona. Recuerda, suscríbete totalmente gratis. Comenta y comparte. Regálame un like. Activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo es rjoven66.gmail.com. Me gustaría recibir mensajes tuyos. Muy bien amigos, este es el final de esta clase dedicada al tiempo condicional de los verbos terminados en IR, este es el video número 28. Muchas gracias por tu tiempo, espero verte en la próxima lección dedicada a este tiempo. Hasta pronto amigos.